Bien, vamos a realizar este ejercicio, es el ejercicio de la convocatoria ordinaria de selectividad del País Vasco de 2020, el ejercicio 2B, eh, en el que nos dan, eh, bueno, nos piden que debemos de cubrir un espacio que tiene forma de prisma con base pentagonal. Eh, lo vemos... En, de cubrir mediante una cubierta que es esta que tenemos aquí ya, B, C, D, e, y que forma eh, 30 grados con el plano del suelo, el plano horizontal. Nos piden eh, dibujar en, en este alzado eh, esa tejabana, esa cubierta y determinar gráficamente su superficie eh, real, eh, así como... No, calculando la, el, el, el área en metros cuadrados. Bien, este es un ejercicio en el que nos plantean resolver este ejercicio, pero para ello debemos realizar primero eh, una vista auxiliar, que es la que nos están dando aquí, la vista A, para poder construir en esa vista auxiliar la figura y luego poder pasarla al, al alzado. Eh, bien, eh, ese plano que forman los puntos A, B, C, D y E, eh, en esta planta, en este alzado, no es un plano oblicuo, con lo cual no puedo saber, eh, no tengo datos para poder resolverlo aquí, pero sí mediante esta vista auxiliar, puesto que esta vista auxiliar eh, lo que convierte es a ese plano en un plano eh, proyectante vertical en el que sí voy a poder ver el ángulo que forma eh, el plano ABCDE con el plano horizontal en verdad magnitud, es decir, en esta vista auxiliar yo estaré viendo por una parte todos los puntos proyectados, el A, el B el C y el D en la misma línea puesto que se va a tratar de un plano proyectante en el vertical y eh, voy a ver la verdadera magnitud de esos 30 grados eh, para poderlo construir aquí por otra parte es verdad que también tengo una escala me dicen que estos son 5 metros así que me he hecho una pequeña escala volante simplemente tomando la medida de A1 a B1 con el compás y la llevo sobre una recta en el que sitúo el punto cero que sería esta cruz de aquí el, eh, con la abertura del compás que he tomado directamente de A1 a B1 marco que estos son 5 metros y mediante tales divido este segmento en cinco partes iguales, de, de forma que sé lo que es 1, 2, 3, 4, 5 metros. Incluso lo ha alargado más en previsión de que pueda ser, se pueda necesitar alguna medida mayor. Y para tener un poco más de precisión, eh, a la izquierda del cero he hecho una pequeña contrascala en la que he dividido un metro en dos partes iguales, con lo cual podría llegar a una precisión de eh, 0,5 metros para las medidas que, que tomase. Bien, eh, para poder resolver este ejercicio, repito, hay que tener muy claro cómo se hacen las vistas auxiliares y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Si me dicen que en esta vista auxiliar, o si veo que en esta vista auxiliar el plano va a ser tanto horizontal, eh, vertical, perdón, quiere decir que yo ya puedo, podré ver aquí la proyección de todos los puntos, el A, el B y el C, el D, el E, sobre la misma línea, ¿Vale? Puesto que se trata de un plano proyectante vertical y estaré viendo los 30 grados que forman respecto al eh, plano vertical. Por lo cual lo que voy a hacer es simplemente dibujar esa línea, me alineo con el plano horizontal. Perdón, no creo que antes lo he dicho mal. Eh, voy a alinearme así, ¿vale? Para poder ver... Eh, quizás mejor hacia el otro lado, ¿vale? para poder trazar esos 30 grados ¿vale? con el plano horizontal. ¿de Así que me voy a alinear con estos dos puntos de aquí y la pendiente voy a ver que estará bajando eh, esos 30 grados. ¿Vale? Forma 30 grados con respecto al plano del suelo. ¿De, acuerdo? Eh, de esta forma voy a marcar que si esta línea sería el origen, voy a tener que trazar 30 grados. ¿Vale? Así que aquí es en esta posición. Ahora sí. Tengo aquí el punto por el que debería pasar la, la línea que contiene a todas las proyecciones de, de estos puntos en esta nueva vista auxiliar. Así que vamos a marcar los 30 grados, ahí los tengo, y sé que la pendiente eh, ha de formar 30 grados con el horizontal, me da igual medirlos en esta parte de aquí que medirlos aquí, voy a poder trazar entonces ahora sí la línea que representa la proyección de ese plano ABCDE en esa nueva vista auxiliar. De forma que en este punto de aquí voy a tener a la vez E3 y C3 proyecciones en la nueva vista auxiliar de los puntos C y D. Y por otra parte, en este punto aquí, obtendré la nueva proyección en esa vista auxiliar del punto D, vamos a llamarle D3. Así que vamos a marcarlo ahí Bien. En las vistas auxiliares, cuando estoy manteniendo la planta, eh, la cota se va a mantener en este alzado, así que lo único que tengo que hacer es, con el compás voy a tomar cada una de estas cotas en esta vista auxiliar y las voy a llevar al alzado, he tomado la cota de E y la cota de C y la voy a llevar a su posición la cota de E estará a partir de esta línea, la marcaré sobre esa línea, y ahí tengo E2. Vamos a ponerle nombre, E2. Bien. De la misma manera, había tomado la cota de C, así que voy a llevar sobre esta línea la cota de C también lo podía haber hecho por por paralelas al horizontal pasando por E2, pero en este caso estoy utilizando el compás. Ese punto de ahí sería C2. Proyección vertical del punto C. Y por último me quedaría tomar la cota del punto D, la tomo en la vista auxiliar con el compás tomo la cota y la llevo a su posición. Ahí lo tengo. Así que acabo de hallar también la proyección vertical del punto D de sus dos. Bien. Puedo dibujar entonces ya eh, esta, eh, este, este alzado. Voy a dibujar en primer lugar las líneas que sean vistas eh, para ello. Vale. vamos a tomar este grosor de línea y ya sé que todo este frente que va desde A hasta C en alzado es visto. Este sería 1, 2 y tres segmentos vistos, y la parte oculta sería la que va desde C, pasando por B, hasta. A. En este caso, voy a cambiar el tipo de línea y lo marcaré como oculto desde C hasta B y desde B hasta el alzado, permanecería como línea oculta, ¿de Bien, eh, ya tenemos entonces la, eh, el, el alzado. La, lo segundo que nos piden sería eh, la, la determinación de, de la verdadera magnitud del área. Evidentemente este plano no lo estoy viendo en la magnitud, para poder verlo en verdadera magnitud, lo que necesito es realizar un abatimiento. ¿Vale? Un abatimiento que me va a ser además muy sencillo hacerlo eh, jugando con esta planta y con la vista auxiliar. Puesto que en vista auxiliar, acordaros que el plano ABCDE es un plano proyectante. Así que los giros del abatimiento, eh, si lo abato sobre un plano paralelo horizontal, los voy a ver aquí, los, los giros como circunferencias. ¿Vale? O, bueno, el giro, el abatimiento, en este caso, no se diferencia tanto. Pero voy a determinar ahora sí cuál sería la charnela que me va a servir como, como giro. ¿Vale? En este caso, la charnela que, eh, que voy a emplear como giro es la recta Esto AB, si la recta AB, lo voy a girar, el plano en torno a esta charnela, basta colocar el plano ABCD en un plano paralelo al horizontal. ¿vale? Por lo tanto, en la nueva vista voy a marcar cuál es ese plano paralelo al horizontal. Vamos a alinearnos bien. Ahí. Lo voy a batir. Un pequeño error, parece que las caras no son paralelas, puede que haya sido un, un error a la hora de fotocopiarlo. Ahora sí si me voy a alinear. Este será el plano paralelo horizontal sobre el que voy a realizar el abatimiento. ¿Sí? Y para ello tomo el compás. Los puntos A y B evidentemente no se mueven porque ya están en la charnela, pero sí que variará la posición de los puntos una vez que están abatidos, en los puntos E, C y D. Así que voy a ver el abatimiento de IC, que es el giro que realizan en torno a la charnela, y ya que tengo el compás centrado en esa posición, también voy a ver el abatimiento del punto E, del punto D, perdón, al girar en torno a la, a la charnela, al abatirse en torno a la charnela, y entonces esas serían las nuevas posiciones de esos puntos. Por lo tanto, voy a marcarlos, voy a llamar este E3', de la misma manera que también tengo el C3', que son los puntos, las proyecciones, una vez que he abatido el punto y de la misma manera también. tendré aquí el D3'. Bien, esto me he equivocado. Voy a deshacerlo para poner correctamente el nombre que sería el de 3 Ahí está. Bien. Lo estoy batiendo aquí, pero donde voy a ver en verdad magnitud realmente es en esta planta. Bien. Para ver la posición de estos puntos eh, eh, abatidos sobre ese plano horizontal, lo que voy a hacer es con la escuadra el cartabón sabiendo que se van a mover siempre en perpendicular a esa charnela, la posición del D1 estará en esta línea, perpendicular a la charnela, de la misma manera que también la posición del C abatido estará en esta línea, perpendicular a la charnela, y la posición del E también deberá estar en esta línea, perpendicular a la charnela. Y como esta vista auxiliar están aquí y la planta, están relacionados eh, la, la, la posición horizontal y la posición vertical siguiendo esta dirección lo que voy a hacer es bajar los puntos si el D3, girado, está en esta posición el de 1 girado, deberá estar en esa posición si el E3, girado, está en esa posición esta es la posición en la que se encontrará el C3, vale. he de prolongar un poco esta línea para poder ver cuál es realmente esa intersección, así que vuelvo a girar a 90 grados, me sitúo en esta posición y obtengo la posición del punto C1 eh, pero ya abatido. Voy a poner nombres. Es importante en estos ejercicios poner, eh, especialmente importante poner nombres porque se nos pueden juntar muchos puntos. Esta sería la posición E1 abatido. Por otra parte, la posición D1 abatido sería esta. Y por último, la posición C1 abatido sería esta de aquí. Bien, voy entonces ahora sí a marcar con un trazo más grueso eh, el resultado. Sería esta de aquí esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿Vale? de forma que es este área el que eh, debería calcular, ¿Vale? Para hallar el área de, de esta figura puede haber diferentes métodos, eh, uno, un método que por ejemplo se me ocurre que podemos aplicar, sería por una parte hallar el área de este triángulo y luego, y ahora cambio otra vez de, de color, hallar, o bien puedo volver a triangular esto, o bien puedo decir que voy a calcular el área de este trapecio, que son áreas bastante sencillas. De, de, de, de calcular, ¿vale? Eso sí, siempre tengo que tener en cuenta que aquí hay una, una, una escala, ¿vale? Vamos a calcular en primer lugar el área de, de, de este triángulo. Para hacer referencia a él ya me voy a poner directamente en el, en el mismo color que el triángulo y lo que voy a considerar es que esta es la base, ¿vale? Voy a ver que la base... Eh, si tomo esa medida con el compás, tengo aquí la abertura tomada, la, la, la, la distancia que me da en el dibujo la base y si la llevo a la escala pues veo que aproximadamente esta base, voy a ser aquí un poco eh, no voy a ser especialmente exacto, estamos hablando de 9 metros de base. ¿vale? Necesitaría entonces saber la altura, puesto que el área es la mitad de la base, en este caso 4,5, por la altura. Pues vamos entonces a hallar la altura, para ello me sitúo, me alineo con la base. En este caso, ahí estoy alineado con la base y voy a dibujar la altura de ese triángulo. Ahí. Esa es la medida que he de tomar con el compás. Me acerco al punto de 1, abro hasta aquí, y con esa medida me voy a la escala y veo que aproximadamente es tres y medio ¿vale? así que el área del triángulo ese primer área sería un medio de la base es decir 4,5 por 3,5 coma cinco metros ¿verdad? O Esa sería la primera parte del de área que, que he de calcular. El área del, eh, del trapecio la voy a calcular también de manera eh, bastante sencilla, sabiendo que la altura de un trapecio, perdón, el, el área de un trapecio eh, corresponde a la media de las bases por la altura. ¿vale? Eh, bien, pues entonces vamos a tomar con el compás, eh, la, bueno primero lo que voy a hacer es trazar la altura, eh, sigue estando alineado esa altura con la altura del triángulo así que me puede valer tal y como tenía antes la orientación del catabón y con el compás voy a tomar la medida de esa altura. Y voy a trasladar esa medida. Voy a tomar esa medida y voy a trasladarla a la escala. Bien, aproximadamente veo que podemos estar hablando de 5,5 metros de altura. 5,5 ¿vale? metros. Y luego las bases. Por una parte tengo una base que corresponde a esta medida, que también la voy a llevar a la escala. Son nueve metros. Y la otra son, eh, he perdido ahora la medida, Vale, ahora sí, la voy a llevar. Son 5 metros. ¿eh? Bien, entonces el área del de trapecio sería los 5,5 metros de la altura y la media de las bases. Eh, la primera base que he tomado era 9, eh, la segunda eran 4, si no me equivoco, he dividido 2. Vale. Esa sería, perdón, era 5, era 5, esto lo voy a tener que cambiar. Le voy, voy a deshacer el texto y era 5, así que lo pongo aquí. Bien, para hallar este área lo único que, que necesitamos hacer es hacer estas dos operaciones, eh, vamos a hacerlas, eh, si, si hago el resultado de, de esta operación me va a dar eh, 38,5 metros cuadrados, Y eh, estos 4,5 por 3,5 son 15,75 metros cuadrados el, el área del, eh, del triángulo. Así que esto es igual a 15,75 metros cuadrados. Y si hago la suma de los dos, 15,75 más... 38,5 me va a dar 54,25 54,25 metros cuadrados en total vale bien este sería la resolución del ejercicio espero poder haberos ayudado cualquier eh, duda me podéis consultar tranquilamente vale muchísimas gracias